Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y esto es algo fuera de lo normal en este canal. Decidí hacer algo inspirado en otro canal llamado The Canadian Lad y me puse a ver el tráiler nuevo de la campaña de Halo Infinite pero ahora en velocidad 0.25. Y los detalles que llegué a encontrar viéndolo de esta forma comparado con la velocidad normal son bastante interesantes. A pesar de haber obtenido un cambio y haber agregado más detalles, el marín durante esta escena ya no cuenta con la lágrima en su mejilla producto de la grabación de su mujer, lágrima que pudimos ver en las primeras versiones del tráiler. Aunque por otro lado, al momento de correr a la parte frontal del Pelican, podemos ver que aún continúa sosteniendo el disco holográfico en su mano. Segundos después, al ver al jefe flotando en el espacio, podemos notar que agregaron una especie de cable, cable que veremos su función más adelante. Y no solo esto, ya que también podemos ver que los audífonos con los cuales el marín se está comunicando, cuentan con varias capas de cinta de aislar mostrando que así estos han sido reparados en múltiples ocasiones. Una vez con el jefe maestro dentro del pelican, podemos ver que el cable del que hablábamos anteriormente, no es más que el grapple hook, que andaba suelto, detalle que no estaba durante el tráiler original. Y hablando de detalles, uno bastante bueno es que para denotar el gran peso de la armadura Spartan, esta al dejarla caer, mueve todos los objetos a su alrededor entrando a la primera escena de la campaña dentro del anillo podemos ver gran parte de los escenarios en donde ocurrirá lo que veremos alrededor del tráiler. por ejemplo los marines que han sido capturados las dos estaciones controladas por los desterrados e incluso unos arcos que se vieron en tráilers anteriores al pasar a la escena en el atardecer podemos ver lo que aparenta ser un guardián pero este parece estar todo tieso Además, usando la posición del sol y la parte destruida del anillo, podemos ubicar más o menos dónde estaría este guardián desde diferentes puntos de vista. Cuando vemos que el jefe está utilizando su gancho eléctrico contra este Brute, podemos avistar por unos momentos el Great desterrado con su distintivo color rojo. También de igual forma hay un Grunt en traje blanco. Si recordamos, el blanco es el color distintivo de los Ultra dentro del Covenant, y la primera vez que vimos a un Grunt Ultra fue en Halo Reach. También se puede avistar por unos breves instantes el diseño de las cajas de armas de los desterrados, y estoy dando por más que obvio la mejora eléctrica del gancho. Y segundos después podemos avistar este cañón antiaéreo desterrado en la cima de la montaña. Al entrar al Warhawk pude notar que en una de las pantallas se muestra el estado actual del vehículo, también que el teclado numérico no cuenta con el típico asterisco y es reemplazado por una diagonal, Así como aparentemente está conectado a la red de la UNSC y cuenta con un compás, su velocímetro y el botón de encendido. Aquí podemos ver a un yacal con armadura, y no solo es una armadura cualquiera, es una armadura roja. Color característico de los desterrados. Al volver a ver a Cortana vemos que ha regresado a su color característico, el morado. Pero en esta ocasión cuenta con una aura misteriosa, cosa que no habíamos visto antes y que al parecer no es normal en una IA ya que The Weapon no cuenta con dicha aura. Así como durante breves momentos podemos ver que durante esta escena el cabello de The Weapon se mueve como si la corriente de aire le afectara. Aunque al ser una proyección holográfica no hace mucho sentido esto, así que podemos asumir que el programa de la IA simula la corriente de aire para hacerla parecer más humana y real. Cuando el Wasp es entregado, el detalle de las chispas es bastante genial, incluso esta última, la cual no importaría si el juego no la mostrara. Al atacar la primera base dentro del tráiler podemos ver a varios great desarmados, así como una torreta Shade. Podemos asumir que estamos atacando algún tipo de taller, ya que dentro de esta zona también podemos ver bases de torretas Shade así como los asientos del piloto. Cuando el holograma de Shkarum está dando su discurso, notamos que este aparenta ser de un tamaño más grande, ya que esto parece ser el marco de la puerta promedio de una instalación Forerunner, así que podemos deducir que esto no es una proyección sino una grabación holográfica similar a la que usaban los profetas en el pasado. Aquí podemos ver a los marines de la primer revelación del juego peleando contra tropas enemigas justo en la misma área donde se nos fueron presentados hace unos años. En este cuarto podemos ver por breves instantes otro holograma, pero esta vez no es scarum ya que sus icónicas espadas no se encuentran en su armadura. Así como su armadura nos dicen exactamente que este holograma pertenece a Atriox. También podemos ver cómo la munición durante las cinemáticas parece estar fixiada ya que durante esta misma se muestra una munición de 25 en el rifle de asalto, y al momento de comenzar a disparar podemos ver que este contador comienza desde 33. Al pelear contra este Hunter no pude evitar pensar en que los Hunters siempre atacan en pareja, y es bastante raro ver un Hunter en solitario, aunque si observamos el radar podemos notar que esto continúa siendo verdad, y que de hecho habrá dos Hunters en esta sección. Un detalle bastante obvio pero que me gustaría resaltar es el uso del gancho para atacar al jackal con escudo y así hacer que pierda su defensa y poderlo matar de manera sencilla. En la pelea contra Tremonius se llegó a decir que este contaba con algún tipo de bloqueo de armadura, pero podemos ver cómo es que su vida disminuye aunque haya hecho dicha animación. Lo curioso es que a pesar de que este aparenta ser un jefe, este muere con mucha facilidad, así que esto me hizo levantar sospechas de que la dificultad del juego podría ser general y no basada en zonas como muchos piensan. Otro hecho que apoya mi teoría es que al encontrar alguna zona nueva, esta no muestra algún indicador de la dificultad con la que cuenta. Más adelante, al momento que este brute desciende del Phantom, este no cuenta con ningún armamento, pero al cambiar de cámara ya está utilizando un lanzacohetes. Como los Brutes están acostumbrados a utilizar el cañón Brute, el detalle de que utilicen de esta misma manera el lanzacohetes me parece genial. Durante un instante se puede ver una etiqueta en el rifle de batalla que dice, Precaución, consultar el manual de usuario antes de su operación. Un número 3 indicando las balas por ráfaga y lo que parece ser el número de serie o lote del arma, el cual me gustaría ver si cambia al utilizar otro rifle de batalla. Un detalle que encontré sobre las mejoras es que estas se aplican inmediatamente al utilizarlas, aunque dentro del HUD se nos indica que todavía están siendo instaladas, se me hace ilógico colocar dicho elemento en el HUD sin motivo aparente, por lo cual pienso que sí se tardará en activar y esto solo es obra de los cheats de desarrollador y menciono los cheats de desarrollador porque podemos ver cómo es que a pesar de contar con cero escudos y cero de vida, el jugador continúa recibiendo daño sin morir, algo que sabemos es posible gracias al menú oculto de desarrollador o tal vez alguna mejora del sobreescudo. al tomar el tanque no solo podemos ver lo que parece ser un escorpión desvalijado sino también hay un mongus lo cual nos deja ver el interés de los desterrados por el funcionamiento de la tecnología UNSC. En la escena donde se toma la Banshee, hay una pequeña mariposa pasando y después podemos ver al Guardian nuevamente junto con la nave desterrada. Todos quedamos integrados con los skimmers y este nuevo pseudo monitor, pero creo que nadie cuestionó el color de fondo. Ese aire aparentemente tóxico, putrefacto, que me recuerda mucho a la ambientación de juegos anteriores. Con la aparición de yago Radami, el asesino de Spartans, no solo pudimos ver a sus distintas prótesis que lo distinguen de cualquier otro Sangili, sino que al parecer su armadura se encuentra dañada, algo que es de sorprender al saber que Yago es un experto combatiente y destaca entre su raza, así que el que este presente algún tipo de herida en su armadura, nos dice que a lo que sea que se haya enfrentado es algo que debemos de temer, y tampoco quiero ignorar el hecho de que las cuchillas implementadas en su prótesis se ven genial, estos fueron todos los detalles que pude encontrar, si crees que se me olvidó alguno déjalo en los comentarios. Y te recuerdo que esta escena final no es un render in-game, sino está hecho con herramientas extra, por eso es que se ve un cambio de calidad, así que no caigas en la trampa. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima.